Feliz mañana, información en directo, continúa la juramentación de los equipos políticos, las estructuras de base del PSUD. Nos vamos de inmediato a Monagas. En esto Luna, el gobernador toma la palabra. Militancia Revolucionaria, más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, en nombre de la militancia revolucionaria del Estado Monagas, brindarle un gran aplauso a estos combatientes de ayer y combatientes de hoy, que hoy nos acompañan y están con nosotros al lado conduciendo los destinos del proyecto político bolivariano, del proyecto político socialista, del proyecto político chavista. Aquí están, siempre, mi capitán, lo tenemos al lado para alguna consulta, para algún aporte, para alguna sugerencia, y para abrirnos las entendederas también cuando se nos pone oscuro un poco el camino. Hoy estamos aquí como parte... ...del proceso que hacía direccionado nuestra Dirección Nacional del Partido... ...de entrar en un proceso de despliegue para la juramentación... ...y compromiso de las estructuras políticas estadales y municipales... ...de cara a los nuevos retos que están por venir. Yo quiero decirle, Capitán Diosdado, hijo de esta tierra... ...que aquí están presentes una pequeña parte de la vanguardia política bolivariana y revolucionaria que tendremos la tarea una vez más de seguir construyendo, consolidando y amasando la victoria revolucionaria que tendremos en los próximos tiempos que están por venir. He aquí una pequeña concentración de la vanguardia Política del Estado Monagas, del Partido Socialista Unido a Venezuela. He aquí, compañeros miembros del equipo político estadal, del equipo político municipal de Maturín, del equipo político municipal del municipio Ezequiel de Zamora. He aquí, estructuras políticas también de nuestra querida y apasionada juventud del Partido Socialista. Unido de Venezuela, que tendremos la tarea de adentrarnos en los lugares más intrincados de nuestra querida Monagas del alma para debatir con nuestro pueblo, para acompañar a nuestro pueblo, para construir junto a nuestro pueblo las próximas victorias. Como lo dice un pasaje bíblico, ya después de la tempestad viene la calma y los tiempos mejores están por venir trabajando sin descanso, codo a codo, hombro a hombro, brazo a brazo, junto a nuestra gente, junto a los movimientos sociales, junto al poder popular organizado, junto a las manifestaciones de apoyo que sin duda alguna existen en el territorio para con la revolución bolivariana. Nos han dado una gran tarea, nos han dado la tarea de que Monagas se siga convirtiendo en ese bastión impenetrable, inexpugnable de la derecha pátrida que pretenda desestabilizar la unidad orgánica e ideológica del Partido Socialista Unido de Venezuela y las distintas manifestaciones de organización, ...de la revolución bolivariana. Pues nosotros desde aquí, hoy 11 de febrero... ...le respondemos a quienes pretenden desarticular... ...pretendan boicotear el avance progresivo... ...que ha tenido la revolución bolivariana en los últimos tiempos... ...le responderemos desde aquí que seremos la pesadilla... ...de quienes se atrevan a arrebatar los sueños de esperanza... ...los sueños de victoria los sueños de progreso y de avance para con nuestro pueblo. Por eso, Bayut no volverán. No volverán porque contamos con una militancia política organizada, moralizada, articulada, unificada y blindada para nosotros encarar las batallas que estén por venir. Cuente usted... Cuente nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, conductor de victorias, líder de la revolución bolivariana, con el ejército de hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Monagas. Como usted muy bien lo sabe, Capitán, en Monagas tenemos 8.955 calles con sus equipos. En Monagas tenemos... 1.414 comunidades con sus equipos. En Monagas tenemos 536 unidades de batalla, Bolívar Chávez, con sus equipos. En Monagas contamos con 44 equipos parroquiales. En Monagas contamos... Con 13 equipos políticos municipales. Y contamos con un equipo político estadal. Eso, querido hermano, paisano, capitán, Diosdado Cabello Rondón. ¿Verdad? Si no digo rondón, me meten problemas. Diosdado Cabello Rondón. De Contreras, porque me meto me en problemas. En Monagas, querido hermano capitán, esa estructura suma 58 mil hombres y mujeres desplegados en cada una de las estructuras políticas de nuestro partido, eso es un ejército de compañeros y compañeras conscientes, disciplinados, organizados y alistados para conquistar las próximas batallas que están por venir. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva nuestro capitán Diosdado que Rondón! ¡Que viva Monagas! Muy buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, y como esta es una revolución feminista, vamos a ver dónde están las mujeres. No se escuchan las mujeres. No se escuchó. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres de Monagas, las mujeres de Monagas. Y con las mujeres vamos a dar un saludo especial a una combatiente, una mujer que ha estado al lado. De nuestro capitán conductor de Victoria, Marlene Contreras. Un saludo, un saludo. A la... Un saludo, un saludo. Fuerte aplauso para ella. Ahora, ahora. ¿Dónde están las mujeres, pues? las mujeres? No, van a ganar los hombres aquí. ¿Dónde están las mujeres? Ahora vamos a dar el derecho de palabra a. Un hombre leal, un hombre que ha llevado la rienda del proceso revolucionario, leal al comandante Chávez, leal a la revolución bolivariana. Vamos con un fuerte aplauso a recibir al capitán Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. We're Siempre quedó en los ojos de Mojía Los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se fría. Eh. de Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías, de Simán Cascarrasquero, el tejedor de Monagas ¡Viva! que viva el PSUV buenos días cómo están ustedes, siéntense por favor están en su casa, pasen adelante y siéntense quiero saludarlos a todos y a todas un abrazo bolivariano, revolucionario chavista entre hermanos, compañeros aquí en la tierra nada más y nada menos de Juana Ramírez la avanzadora de Leonardo Infante José Tadeo Monagas y de ustedes y de ustedes, miren hemos venido, compañero Ernesto compañero Fidel casi nada, Ernesto y Fidel ¿Ah? Y no puede salir nada mal. No, no. no. <risa> compañero Ernesto, compañero del equipo político estadal, compañeros del Consejo Político, compañeros de la JPSU, compañeros alcaldes que están acá presentes, alcaldesas. Saludarlos y, y ratificar la importancia de esta actividad. Una actividad de altísimo compromiso contenido espiritual de altísimo contenido de compromiso político no es poca cosa el, el camino transitado a los más jóvenes que están acá aquí hay compañeros todos y todas sobre todo todas <ríe> en estos días cuando estábamos marchando allá, a, allá en Caracas por el 4 de febrero había una pancarta que decía el furrial ¿Ah? y tú sabes que allá este señor en la dirección nacional dijo que, que que la contrataron allá yo dije no vale, ahí está este compañero que calza como 60 ¿dónde está? lo vi ahí en la marcha pero bueno quería decirle el alto contenido espiritual de esta actividad y esto no esto no es una unas luchas que vienen de ayer no, no, esto es de larga data aquí en esta los señores mayores que acompañan a Ernesto ¿dónde está el profesor Luis por ahí? el profesor Luis, yo le pregunté aquí, repito si me había dado clase, me dijo, no, estudiamos juntos <risa> mentira, mentira <risa> mire, ¿cómo hay historia en Monagas? ¿cómo hay historia? ¿cómo hay historia? de sacrificio, de entrega, de muertes, de represión contra el pueblo de Monagas. Esas montañas del turimiquire son testigos de batallas interminables, de sueños, de los sueños que hablaba Ernesto, que habla Ernesto, de esperanzas sepultadas en esa montaña, bombardeadas en esa montaña, jóvenes, muchachos, muchachas asesinados, perseguidos no son nuevas esta, esta historia nosotros somos quizás la concreción y los jóvenes serán la consolidación de esta historia están obligados a hacerlo la juventud le damos muchísima importancia a la juventud un joven no puede copiar modelos que no sirvan un joven tiene que, que copiar los modelos que de verdad les sirvan. Y los que estamos en edad más avanzada, tenemos que dar el ejemplo siempre, para que los jóvenes tengan a quien seguir. El modelo es el modelo nuestro, no es ni un modelo de ninguna otra parte. De ninguna otra parte. Aquí no se sintió quizás el 27 y 28 de febrero, muy poco, era el año 89. Muy poco, eso hace ya 30 y... 34, 35 años ya. Casi, casi nadie. Aquí no hubo impacto, pero en Caracas sí. En Caracas sí hubo un gran impacto. Muchachos, los más jóvenes, ahí recogían los muertos con camiones, con una, ¿cómo se llama? Con un payloader Y los echaban un volteo. Y los enterraron en un sitio del cementerio general del sur que le pusieron el nombre para más castigo la peste la peste esa es la derecha gobernando y hace 31 años bueno, bueno un señor que casi nadie conocía en Venezuela que estuvo aquí en Maturín trabajando algunos me imagino que lo vieron estuvo aquí de mayor y ascendió a comandante aquí en la plaza Bolívar de Maturín ahí en la plaza Bolívar de Maturín Ascendió a comandante el comandante Chávez. Y salió un 4 de febrero. Y envió un mensaje de esperanza al pueblo. Solo de esperanza. De sueños, ¿ves? de sueños, de, de, de, de, de imaginar un futuro mejor. Venezuela la estaban vendiendo, muchachos, por pedacito. La vendían por pedacito. Querían vender una empresa. Pero eso sí, antes la quebraban para que los compradores pagaran menos y desaparecía esa empresa la salud estaba siendo privatizada toda la salud la educación siendo privatizada y no estaban bloqueados ni estaban sancionados ni estaban perseguidos al contrario eran socios de los gringos yo ayer dije y lo ratifico aquí en Monagas Estados Unidos no quiere comprar el petróleo de Venezuela no, no ellos no quieren comprar, está comprobado ellos quieren robárselo a punta de pistola, a punta de bomba y en robarle el petróleo a los venezolanos y a las venezolanas como están acostumbrados a robarse los recursos naturales de cualquier país de cualquier país y la prueba está que cualquier presidente que ha llegado a Venezuela que ha tenido una posición firme con respecto al tema petrolero lo tumban o lo asesinan que es peor. Desde Medina Angarita, ¿han escuchado la de Isaías Medina Angarita? Isaías Medina Angarita en su gobierno se le ocurrió sacar una ley que llamaron 50-50. ¿Verdad, profesor Luis? 50 y 50. 50 para las empresas extranjeras y 50 para Venezuela. Lo tumbaron. Lo tumbaron. En los gobiernos de la cuarta, para que lo sepan, en los gobiernos de la cuarta... El último gobierno, o los últimos, Caldera. Aquí se firmó una cosa donde de cada 100 dólares producidos por el petróleo, 99 se llevaba la la transnacional y dejaba uno en Venezuela. Uno, nadie iba a tumbar, Estados Unidos no iba a tumbar a Caldera. Con esa mantequilla, con esa papaya, que no, no, no, es, que le estaba, no, no es que nos estaban robando el petróleo, no, no. Casi que nosotros le pagábamos para que se llevaran el petróleo de Venezuela. Y el único país del mundo firmado que le permitía, porque el contrato así lo establecía, venderle petróleo con rebaja, ¿saben a quién era? A Estados Unidos. O sea, si Venezuela quería venderle petróleo con rebaja, qué sé yo, a Argentina, no podía, porque el contrato con, con Estados Unidos... Establecía que no podía venderle De aquí, ¿cómo se llama la, la, la, la, la mina de asfalto que tenemos nosotros aquí? De, no, Guanoco, de asfalto Miren, Nueva York y Washington Está asfaltada con ese asfalto de aquí de Guanoco Y se lo robaron No pagaron ni un centavo entonces ellos no, están, ellos no quieren comprar petróleo, ellos quieren robarse el petróleo de Venezuela. El comandante Chávez dijo no, golpe de estado, intentaron asesinarlo. Nicolás Maduro dijo no, golpe de estado, también ha intentado asesinarlo. Y una, una persecución, mire, de verdad yo se lo voy a decir a estas alturas. Uno no está preocupado... En, en mi caso, por mí en lo personal yo aparezco en todas las listas en todas y no me importa pero ellos van contra ustedes, compañeros ellos van contra las familias nuestras, contra las familias de ustedes y sería una política de exterminio contra nuestra gente entonces uno llega a la conclusión o son ellos o somos nosotros yo creo que la respuesta es muy clara somos nosotros es el pueblo, es la patria, no es otra cosa, ¿ves? Bueno, se alzó Chávez, aquí escucharon la cosa, ¿verdad? Allá en el furrial dijeron, Diosdado está ahí, mis amigos de allá, que sabían, Diosdado está ahí. Y nos alzamos, y estuvimos presos, y no le chillamos a nadie, pero a, a nadie. Nadie escuchó en ningún momento a la embajada de Estados Unidos, estamos preocupados por Chávez o por otro preso. Aquí se mete un terrorista preso, le sale un uñero y al otro día Estados Unidos sacó un comunicado. Cuidado con esa uña. Es el imperialismo actuando, ¿ves? Con sus lacayos, con su con sus servidumbre. Pero se ha encontrado con un pueblo digno mire, salimos a la calle, el comandante Chávez comenzó a darle la vuelta a Venezuela y un 19 de diciembre del año 97 allá en, en Carabobo se decidió que iba a la lucha electoral, el movimiento, que en ese momento todavía seguía siendo el MBR 200, no era legal, y que el candidato iba a ser Chávez. Ah, vamos a crear un partido. Y se creó el partido, el Movimiento Quinta República. Aquí hay muchos que fueron de Quinta República, ¿verdad? Claro. MBR 200. El, perdón, el, el MBR, Movimiento Quinta República. Con este símbolo. ¿Recuerdan? Muchos. Ese partido cumplió una fase. Cumplió una fase Llegó al comandante a la primera victoria, a la segunda victoria. El comandante Chávez fue a, a, a Brasil y allá en Brasil propuso un modelo distinto a los modelos que, que habían. Además, además con el hándicap en contra que había caído la Unión Soviética, que Cuba estaba bloqueada viviendo los peores momentos. Y el comandante Chávez de una manera valiente dijo, no hay otra forma de salvar al mundo que no sea con el socialismo. Hicimos aquella campaña en el 96, ¿se acuerdan? Hicimos aquel primer lleno en la avenida en la avenida Juncal aquí. Y el comandante Chávez habló muy claro, al país y al mundo. Quien vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo. Una propuesta clara y firme decidida ganó el comandante el 6 de diciembre el 15 de diciembre de ese año 90, de ese año 2006 una asamblea en el en el teatro Teresa Carreño Teresa Carreño y ahí llamó el comandante Chávez a la conformación de un gran movimiento político partido socialista unido de Venezuela llamó a los compañeros de otros partidos que se incorporaran al gran movimiento que se estaba creando el que quisiera pues creo que Uribe se incorporó en ese momento era el partido comunista y otros compañeros se sumaron de, del PPT de, de Podemos todos comenzaron a sumarse y se conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela, y arrancamos con un congreso fundacional. ¿Por qué el comandante Chávez, teniendo un partido como Quinta República, piensa en otro partido? Porque Quinta República no servía para construir el socialismo. No servía, estaba creado para otras cosas. Mal creado además. Nació mal el partido Quinta República. Había un señor que se llama Miquelena, ¿lo recuerdan algunos, Perverso muy perverso, maquinador, maquinador, manipulador y ese partido ni siquiera hacía lo que decía el comandante Chávez sino lo que decía Miquelena, miren un día yo era, yo era ministro del despacho y me llama el diputado Pedro Carreño, era Pedro Carreño diputado y me dice ministro este, aquí se está planteando darle un voto de censura a la vicepresidenta, era Adina Bastida. Vicepresidenta, ¿y por bueno, voto de censura qué es eso? Bueno, Miquelena, sin consultarle al presidente, sin hablar con el presidente, un voto de censura a Adina Bastida, porque Adina Bastida, valiente mujer revolucionaria, era la que estaba de vicepresidenta y estaba haciendo las leyes habilitantes, era la responsable. Y yo le digo a Pedro, no, hermano, eso no, eso no va. Y ahí hubo una defensa y no pudieron darle el, el voto de censura a Dina. Pero así era el partido, el Movimiento Quinta República. Y fuimos al Congreso Fundacional del PSUV. ¿Hay alguno que haya ido al Congreso Fundacional? Para no quedarme solo yo, por favor. ¿Eh? Congreso Fundacional, el primer Congreso. Y les voy a decir algo. En ese Congreso quisieron crear una copia del Movimiento Quinta República. Una copia, una mala copia del movimiento Quinta República. Un personaje que no voy a nombrar, que pues son pavosos. Manipularon. Los delegados no eran del partido, eran de los gobernadores. Y entonces metieron los estatutos: que Chávez iba a ser presidente honorario del partido. ¿Quién iba a decirle a Chávez que iba a ser presidente honorario de que yo? Y gracias a Lina, Lina, Nostra, Lina Ron, una mujer revolucionaria, hermana de lucha. Estábamos en el Zulia, en el Congreso Funda. Ustedes se acuerdan los que estaban ahí. Y yo estaba hablando del general Mueller y yo llamaba... Eso no es el partido de Chávez. Este partido se hace lo que diga Chávez. Y comenzaron ustedes, todos se pararon. Eh, lo que diga Chávez y se paró. Los que no querían la vaina se quedaron sentados y quedaron en evidencia. Y se eligió al comandante Chávez como presidente del partido, mandando en el partido, pues. Y entonces ya los teníamos así, ¿ves? Ya los teníamos ubicados. Ah, querían un partido para chantajear al comandante Chávez. Y mientras tanto, el presidente Chávez pedía un partido para construir una revolución. Ellos no creían en la revolución, ni creen en la revolución para construir el socialismo, no ha sido fácil el camino, compañeros. Pero hoy día, nosotros podemos decir que gracias al Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución bolivariana está de pie, de pie, en victoria permanente, no se rinde el pueblo de Venezuela, y el partido está en todos esos escenarios de batalla. Ustedes, compañeros, compañeras, jefes de calle, jefes de comunidad, Jefes de V.C., ustedes son unos héroes y heroínas. Mayormente heroínas, porque son mujeres la gran mayoría. Porque ustedes se presentan un problema en la comunidad y los primeros que están ahí son ustedes, dando la cara. Y a veces sin respuesta, pero ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela junto al pueblo, en los dolores, en las tristezas, también en las alegrías. ¿Ven? Mire... Y se nos fue Chávez, hermano, se nos fue Chávez, y ellos apostaron que esto se iba a destruir, apostaron, juraron que Nicolás y yo íbamos a pelear, juraron que, que los militares se iban a alzar, juraron que nos íbamos a dividir en mil pedazos, pues no, aquí estamos más unidos que nunca para seguir con la revolución bolivariana, y eso quizás... Es una petición trillada, pero necesaria, la unidad. El comandante Chávez enfermo, como estaba, se vino para acá, para el país, a decir, a dar una orden, unidad, lucha, batalla y victoria. Y llamó a la unidad de los patriotas, ¿recuerdan verdad? Unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el proyecto político que teníamos, pidió que si algo le pasara, eligiéramos a Nicolás Maduro... Y este pueblo ha cumplido. Y este pueblo está ahí. Y es el Partido Socialista Unido de Venezuela quien ha impulsado todo eso. Si no hubiese partido, yo les voy a confesar, difícilmente hubiese revolución, difícilmente hubiese gobierno. Pero es el partido, son ustedes compañeros, compañeras, que están en todo el territorio nacional. Y en Monagas, cubierto, más de 58 mil cuadros. Que van a la calle a buscar a la gente y a veces, todos los días todos los días y la y las mujeres no están pendientes del gas están pendientes de los clases, están pendientes de todo de todo y nuestros hermanos gobernadores y alcaldes, miren miren, gobernar ahorita yo ayer estaba en yo fui ayer a Anzuategui, a Sucre estaba Luis José Marcano de reportero en BTV le José Marcano es de, de Clarines. Entonces me dice, jefe, ¿será que yo puedo meterme en la política? A mí esto me llama la atención, hace años. Y le digo, claro, vale, tú eres político, andas con... tú, no, no, tú no pierdes tu condición de político a pesar de ser reportero. ¿eh? Entonces me dice, es que yo quiero ser alcalde de mi pueblo. Estoy hablando de hace como 12 años, ¿será? Y yo le dije, tú estás loco. es el, el trabajo de todos los días de un alcalde y estamos hablando cuando había recursos yo le dije trata de ser primero de los cuerpos deliberantes ¿ves? porque así se arranca en, en, el, en un partido no hay mejor escuela la mejor escuela son los cuerpos deliberantes ya sea concejales, diputados regionales o diputados de la asamblea nacional porque lo demás es un parto es un parto y Ver hoy el esfuerzo que hacen los alcaldes, ver hoy el esfuerzo que hace el compañero presidente Nicolás Maduro. Esto no es COBA, no nos han quitado ni una sola sanción. Estados Unidos no ha levantado ni una sola sanción contra Venezuela. Estados Unidos no ha dejado de perseguirnos, al contrario. Estados Unidos no ha cesado en el bloqueo contra nuestro país, al contrario. Lo ha intensificado siguen las amenazas, todos los días hay amenazas de Estados Unidos contra nuestro país contra nuestro pueblo, contra ustedes contra todos nosotros no hay bombas, este, solo mata chavistas, no, eso no existe cuando ellos lanzan una bomba se lleva todo lo que está por delante claro, cuando ellos ven un pueblo que está unido eso los hace recapacitar porque ahí es cuando uno dice aquí podrán entrar pero de aquí no van a salir. Entraron, pero de aquí no van a salir. Porque saben que este pueblo, si algo ha demostrado al pueblo venezolano, es que no hay pueblo en el mundo que tenga la moral, la dignidad, y me perdonan mis hermanos del mundo. Pero de aquí nosotros echamos un imperio, al que era el imperio más poderoso de aquella época, al imperio español. Y los echamos a punte flecho, yo. asesinaron a la mitad de la población nuestra y, su y surgieron de, de, del seno de nuestro pueblo gente como como Juana Ramírez la avanzadora como Leonardo Infante, un muchacho de aquí un valiente de Chaguaramal, los dos parece que son de ahí imagínense ustedes pues y así hoy nosotros podemos decir aquí estamos nosotros para lo que salga a la hora que sea, contra quien sea, no nos vamos a rendir, no vamos a claudicar, al contrario que se preparen que aquí lo que hay es revolución, revolución y más revolución. Ellos se pican, porque yo les digo, o oh, yo he dicho así inocentemente, verdad, porque eso no lo dice inocentemente, que la elección puede ser en cualquier momento, ¿quién decide cuándo es la elección?, el CNE, eso no lo decidimos nosotros, si el CNE dice que las elecciones son en abril, bueno en abril, en abril. Lo que sí es cierto es que nosotros nos estamos preparando para cuando sea la elección y para ganar, porque ni por las buenas ni por las malas van a volver, ni por las buenas ni por las malas, hermanos y hermanas. Ahora, eso no se hace solo, hay un, una... Unas tareas que tenemos nosotros en lo inmediato. ¿Ustedes han escuchado hablar de la población objetivo? ¿Han escuchado? Bueno, compañero enlace político, compañero gobernador, es una tarea inmediata para estos equipos recién eh, estrenándose. Una tarea uno por diez, eso es toque, cariño, encuentro amoroso, reencuentro en muchas ocasiones. Buscarlo, Tocarle la puerta. Aguantar que le digan a uno lo que sea. Y si nos dicen, al otro día volvemos ahí. Si nos sacan por la puerta, a quitar la revolución, a saludarte. Vamos a tomarnos un café, hermano, hermano. Esa es una. La otra es la construcción de uno por diez de verdad. No uno por diez de coba. De mentira. Seguro. Es preferible que alguien tenga cinco seguro que vayan a votar que se comprometan a decir que tiene 15 y no tiene a nadie vamos a poner los pies sobre la tierra vamos nosotros a asegurarnos cada voto mire yo siempre cuento a lo mejor mi mamá exageraba en esas cosas pues pero yo era de la de, ¿cómo se llama? de, la, de la patrulla mi mamá mi mamá era mi, ¿cómo se mi jefa de del 1 por 10? Y yo voy al Furrial y voté en el Furrial con ella al lado mío. Y me vio. ¿Ah? ¿Ah? Sí, yo voté. ¿Tú saben por quién? Y me fui a dar una vuelta por aquí, a eso de las 10 de la mañana, nueve y media, un mensaje de mi mamá compatriota, ¿ya usted votó? Vayamos. ¿Y qué pasó si tú estabas conmigo? A mí no me importa. Yo estoy chequeando que la gente de mi patrulla haya votado y se reporte. Obsesivos hay que ser con eso. Porque aquí no nos estamos jugando, compañero Ernesto, la gobernación de... ...de Monagas, ni la alcaldía de Maturín... ...o la de Caripe. no, no, aquí nos estamos jugando... ...el futuro de la revolución... ...podemos tener todas las gobernaciones... ...pero si no tenemos la presidencia de la república... ...nos persiguen... ...y buscarían exterminarlo ...no podrán, por supuesto... ...pero sería innecesario... ...que una cosa de eso ocurriera... ...entonces evitémosla... ...este equipo... ...asume un gran compromiso... ...con el Estado pero también con el país, no solo el equipo de Monagas de, de Monagas Monaga es, es un territorio chavista. Ahora, nosotros tenemos que ir en búsqueda de todos los compañeros que en algún momento votaron por Chávez y se han alejado, que han votado por el chavismo, y vamos a visitarlo. Jamás y nunca la revolución ha tenido una política de, de exclusión con nadie. Pero hay una gran campaña mediática, y ahora en las redes... Ah bueno, nosotros comemos niños en la mañana, en la mediodía y en la noche. Ellos siguen atacándonos a nosotros, tratando de satanizar el movimiento revolucionario. A ustedes en su comunidad les pasa, a todos nos pasa. Entonces vamos a trabajarlo en equipo, unidos, sin sectarismo de ningún tipo. Aquí no sobra nadie. Nadie sobra, compañero Fidel, compañero Ernesto, compañero del equipo político estadal Vamos a llamar a los compañeros que tuvieron algún nivel de dirección Y los incorporamos a los equipos de trabajo Para seguir apoyando, trabajando Vamos allá a las comunidades a incorporar Mira, ahora viene la tarea de, las otras, de los otros municipios Porque aquí solo está Zamora y, y Maturín Y las parroquias de aquí, ¿no? Pero faltan las parroquias de todo el estado, ¿cuarenta y cuántas? cuatro parroquias y el resto de los municipios. Conformar los equipos. Vamos, tenemos que, que sumar, tenemos que sumar, sin sectarismo de ningún tipo, aquí no puede, ya aquí no debe haber ningún grupito. Los grupos hay que pasarle una planadora y dejarlos bien lejos a los grupos. Y que se entienda que que hay un grupo, sí, el grupo de Chávez, el grupo de la Revolución Bolivariana. Nosotros tenemos aquí aliados del gran pueblo patriótico, compañeros. Bueno, ellos tienen sus espacios. Ellos tienen sus espacios que hay que respetarles, ¿ves? Pero el partido tiene que estar desplegado por todos lados, en todas las instancias. Entonces yo, yo estoy convencido, además de la legitimidad que, tiene, que tienen estos nuevos equipos de dirección. Han sido las bases del partido las que han iniciado este proceso en las calles, comunidades y, y hueche un proceso hermoso. Miren, yo de verdad uno se sentía orgulloso, se siente orgulloso de ese proceso que hicieron ustedes de, de aquellas pancartas, de cada hueche Recuerdo el acto que hicimos aquí, que, que quizás... Quizás no fue el acto más bonito de todo lo que se hicieron en Venezuela. Y había UVECHE, había por todos lados identificado porque fue lo que hicieron ustedes. Nadie vino desde afuera a hacerle eso. Y eso hay que darle el valor que tiene. Este juramento tiene ese valor de compromiso. Alguno dirá, no vale, yo soy un revolucionario de toda la vida, yo no necesito juramentarme, yo no necesito firmar nada eso se respeta, ¿verdad? pero para nada estorba juramentarse o firmar, si usted en verdad está comprometido ¿El que, ¿cómo se llama? El que, ¿cómo dicen los abogados? Este nada redunda, ¿no? ¿cómo es? ¿en derecho? nada redunda no, no afecta en nada yo le voy a pedir al hermano gobernador que nos lea el compromiso que vamos a firmar Permiso. Acto de compromiso patriótico y revolucionario. Los abogados firmantes integrantes de los equipos políticos estadales, del PSU, JPSU, Consejo Político del PSU, equipo político municipal de Maturín, equipo político municipal de Siquel Zamora, nos comprometemos mediante el presente acta ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante la dirección nacional y las estructuras de base, ante el pueblo de Monaga a respetar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 más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo los cargos, responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, guiados por el legado eterno del líder supremo y eterno de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Promover el debate político como ejercicio de formación permanente en nuestros cuadros y juventudes. Promover la práctica del trabajo voluntario. Dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones. Estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo y método de nuestras actitudes de manera permanente. Dirigir nuestro accionar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 como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Para así, conste y firmen esta presente acta por la juventud de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Monaga, nuestra compañera Génesis Canelón. Por el Consejo Político Estadal, nuestro querido profesor ¡Luis Peñalver! Por el equipo político estadal, Ernesto Luna. Como enlace de la Dirección Nacional de nuestro partido, nuestro camarada Fidel Vázquez. Por la dirección nacional de nuestro partido, nuestro querido hermano paisano y primer vicepresidente de nuestro partido, nuestro capitán, Diosdado Cabello Rondón. Es un compromiso muy sencillo, porque el mayor compromiso de un revolucionario y una revolucionaria está en su palabra. Su palabra. Palabra de honor. Palabra de revolucionario, palabra de revolucionario. Entrega, lo único que uno tiene es la palabra y la vida. Ya muchos han entregado la palabra y han entregado la vida. Ali nos, nos canta y nos dice... Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Eso es muy espiritual. Si yo estoy con el pueblo, defiendo ese pueblo y el corazón de ese pueblo con lo que tenga en mis manos. Con lo que pueda defenderlo a toda costa. O sea, esa, ese compromiso, muy sencillo. Muy sencillo. Además, para un revolucionario solo queda refrendarlo para asumirlo pues como ya, de plena ejecución. Yo quiero entregar aquí, ¿ustedes han visto este libro? El libro rojo. Aquí están eh, la declaración de principios, los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo eso son documentos del primer congreso y del segundo. Y del... ¿Quiénes son los delegados al último congreso, al quinto congreso que están aquí presentes? Y en el último congreso nosotros aprobamos el código para la honestidad, recuerdan, ¿verdad? La ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV. Yo quiero entregarlo de manera formal a la JPSUV. ¿Dónde está mi compañera? Tome, Génesis, material de trabajo para los jóvenes. Querido profesor Luis, aquí tiene... Para los jóvenes. Querido hermano gobernador, aquí tiene, libro rojo, para el equipo político estadal. Y además del, del, de ese compromiso firmado, que hemos firmar todo, el juramento formal, que es el juramento de Chávez. Cuando Chávez estaba aquí ya estaba juramentado, ya él se había juramentado allá en el Samán de Güere, y es ese juramento y nosotros nos reuníamos aquí escondidos en... ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿dónde estoy? ¿papá por aquí? De, al lado del San ahí mismo ¿ves ¿eh? ¿ustedes estaban ahí? ahí nos metíamos nosotros y nos hacíamos los gualberto y papá pa, pa. y nos reuníamos él no podía salir de, de Maturín porque él tenía Maturín, ciudad por cárcel, ¿Ves? no podía él no podía ir a ningún lado, entonces nosotros nos veníamos, los ta, ta, ta, y hacíamos lo que teníamos, y así estuvimos 10 años, y el juramento en sí, en verdad es un, una herramienta espiritual de fuerza interna, cuando alguien se quiere rendir, piense que juró y dio su palabra, y esa vaina le da fuerza, ...va a levantarse y decir, no es conmigo, yo me comprometí, yo voy a cumplir... ...y me levanto de aquí donde esté. Vamos a jurar pues, pónganse de pie por favor. Todos por favor. Y todas. Levantemos la mano izquierda, esa que está ahí al lado del corazón...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 Y del imperialismo norteamericano sí, imperialismo. le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, yo. equipo político estadal, yo, yo. JPSV, yo, yo, Consejo Político, yo, equipos municipales, puro por la patria, puro, por Bolívar. Puro por Chávez que cumpliré y haré cumplir los estatutos, reglamentos, bases programáticas, declaración de principio, código de ética de nuestro partido y trabajaré incansablemente por construir el socialismo bolivariano, el socialismo chavista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 Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se te hará crecer. así. eres un líder de la vida, cambiar el mundo es la alegría, y está de moda ser el bien.